Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a usted que se encuentra en su hogar, en su centro de trabajo, donde quiera que usted esté, gracias por permitirnos llegar hasta allá en esta transmisión de un nuevo cafecito inclusivo. Soy Eduardo Valenzuela y le doy la más cordial bienvenida. Esta mañana nos acompaña Dayana Zúñiga en la interpretación del ESCO, Carlita Castillo, nuestra asesora nacional de educación especial, quien se encuentra hoy allá en las oficinas del CENAREC. ¿Cómo está todo por allá, Carlita? ¿Tenés el micrófono apagado? Buenos días a todos, estamos aquí con una alegría enorme desde el Cenareco, estamos súper contentos por este invitado tan especial que tenemos, muchas gracias. Así es, y es que no es para menos la contentera que se maneja Carlita, porque el invitado de esta mañana es una persona que, quien está involucrado en educación inclusiva de una u otra forma, si no lo conoce, si no ha leído, al menos ha escuchado. ...del nombre de don Gerardo Echeita... A quien le damos la más cordial bienvenida... ...y de una vez, don Gerardo, el agradecimiento por acompañarnos... ...desde Madrid, España. Muchas gracias, Eduardo. Muy cariñosas tus palabras. Claro, don Gerardo, para, para irnos... Eh, ...para la gente también, ir conociendo un poquito más sobre este... ...bueno, él, él es profesor titular... ...en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva... ...y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, España, también es especialista en políticas sobre educación inclusiva y tiene una amplísima trayectoria docente además en investigación y asesoramiento a centros escolares. Ha trabajado también eh, como asesor, como consultor experto para organizaciones internacionales del nivel de la UNESCO o la UNICEF y también eh, es miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca. Y esto, bueno, si nos ponemos a hablar de la cantidad de libros, artículos y demás eh, documentos y productos en los que ha participado don Gerardo, creo que se nos va la hora completa, Carleta. Entonces, esta mañana vamos a enfocarnos en un tema y tiene un nombre muy, muy, muy particular y es Educación Inclusiva. El sueño de una noche de verano. Esta es el último, la última publicación de don Gerardo. Y permítame, voy a hacerme de sus palabras eh, para arrancar el programa, don Gerardo, con parte del, del epílogo, la introducción que usted le da a, a esta publicación. Y dice, La ambición de avanzar hacia una educación escolar más inclusiva se ha establecido como una de las grandes metas educativas para el siglo XXI, tal y como refleja el cuarto de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que plantea las Naciones Unidas. Y continúa, aunque algunos no se den cuenta, este es el más desafiante de los objetivos a los que se enfrenta hoy cualquier sistema educativo del mundo. Tal vez empecemos por ahí, don Gerardo. Mucho gusto. Pues muchas gracias Eduardo, efectivamente yo creo que eh, no siempre se toma conciencia de la amplitud y la relevancia, la magnitud de ese desafío, pero lo que la comunidad internacional, eh, representada al más alto nivel que hoy es posible imaginar y conocer, como es el sistema de Naciones Unidas, se ha dado para sí, es decir, se ha dado para la humanidad el, el compromiso a, a muy corto plazo, por cierto, a muy corto plazo ya, de, de que los sistemas educativos de todo el mundo sean sistemas eh, donde la equidad sea un eje fundamental de su estructura y de su desarrollo. Y cuando hablamos de equidad, de lo que estamos hablando es de que ninguna condición personal, ni estado de salud, ni capacidad, ni orientación afectivo sexual, ni procedencia, ni, ni nivel económico, sea un condicionante negativo de las posibilidades de acceder a un sistema educativo, progresar tanto como sea posible y si se puede más, más, porque eso, la formación hoy es la principal riqueza que puede tener cualquier persona para un futuro muy complicado y por supuesto agresar e implementar un proyecto de vida personal. Esa ambición, si... Podríamos decir de una manera un poco genérica, hasta no hace mucho tiempo o en el pasado era una ambición que se consideraba adecuada para algunos, aunque ese algunos fueran muchos alumnos, hoy la comunidad internacional ha dicho que lo quiere llevar a todos y, por supuesto, también a los alumnos y alumnas más vulnerables, que en mayor riesgo están de no alcanzar ese desafío, como pueden ser pues, alumnos que viven en poblaciones remotas, en zonas rurales, poblaciones originarias, niños y niñas en situación de discapacidad y algunos otros. Esos alumnos, tradicionalmente excluidos en ocasiones del propio sistema, segregados, marginados, no considerados, no queridos, no estimados, no han tenido las oportunidades de tener esta educación de calidad. Sin embargo, eso es lo que nos ha pedido... Lo que nos hemos pedido, es muy importante tomar conciencia de que esto no es algo que alguien nos ha impuesto. No es un mandato que viene de, de, de arriba, de Naciones Unidas. Naciones Unidas es el encuentro de las naciones que piensan juntos, que proyectan su futuro y que en esa proyección han dicho que, que esa es la, la educación que quieren, por supuesto porque lo que quieren es también avanzar hacia sociedades igualmente justas, igualitarias, equitativas inclusivas, que en estos términos casi casi podrían ser conceptos sinónimos. Bien, eh, tomando en cuenta, considerando las acciones que se han, que se han llevado a cabo hasta, hasta hoy, eh, bueno, en Costa Rica al menos se han hecho esfuerzos importantes para que, para que este sueño, eh, en algún momento, todavía un poco lejano sea realidad, eh, y considerando que en España, bueno, en España es uno de los referentes eh, a nivel de inclusión eh, mundialmente, ¿qué tan lejos estamos de que ese sueño justamente sea una realidad, no, Gerardo? Bueno, eh, precisamente cuando le daba vueltas un poco a la manera de organizar el, el encargo que recibí de esta editorial, de, de, de hacer un pequeño texto, eh, me vino a la cabeza eh, esa, el título de esa obra de Shakespeare, de El sueño de una noche de, de, de verano, y, y lo uní precisamente con, con un hecho importante que ocurría, estaba ocurriendo casi al mismo tiempo, o para, en el momento en el que saldría publicado este, este trabajo que sería como en el año 2019, donde estábamos cumpliendo 25 años de eh, una importantísima reunión internacional promovida por la por la UNESCO, en la que tuve el privilegio de participar, que es, eh, es conocida como la Conferencia Mundial de Necesidades Educativas Especiales, que dio lugar a una declaración hoy que sigue marcando en buena medida también ese horizonte, ese sueño al que tú te referías, Eduardo, de una educación y más inclusiva, con mayor con mayor equidad. Esas jornadas de esa, de esa conferencia mundial eh, se desarrollaron en junio, eh, cerca del verano, en un ambiente extraordinario de, de, de, de, de solidaridad, de confraternidad entre los pueblos, algo que hoy es más difícil de, de ver, eh, con el, el paraje realmente impresionante de la ciudad de Salamanca desde el punto de vista de, de su historia, de su arquitectura, aunque... Costa Rica no tiene nada que envidiar por cuanto vuestra naturaleza y vuestro país es magnífico y todo ello ocurrió en verano o próximo al verano y se me unieron las dos ideas, ¿no? como en aquella noche, en aquellas noches de junio del año 1994 pudimos y se pudo la sociedad, de nuevo la comunidad internacional proyectar hacia, hacia, hacia el futuro ese, ese sueño. Y de ahí el, de ahí el, el título. Eh, el concepto de sueño tiene también como dos posibles lecturas. Tiene una que podría ser o es muy necesaria de, de imaginar, ¿no? De imaginar una realidad, de proyectarnos hacia, hacia el futuro. Y en ese sentido tiene mucha fuerza. Cuando uno sueña, tantas veces los padres o las madres les hemos dicho a nuestros hijos «Persigue tus sueños» sigue lo que lo que te guste y o lo hemos hecho personalmente en nuestro desempeño profesional hemos seguido nuestros sueños y eso ha tenido un importante valor motivacional para, para, eh, para nosotros es cierto también que tiene otra posible acepción cuando alguien le dice estás soñando estás eh, estás, eh, estás en, eh, en Bavia decimos aquí a veces o baja del baja del, de tus sueños abandone eh, como que estuviera o perdido o, o imaginando utopías eh, imposibles. La tensión entre esos dos aspectos también me parece que aportaba un cierto elemento susceptible de pensar en, en, en el lector. ¿Me preguntas cuán lejos estamos de, de, del sueño? Pues seguramente estamos muy lejos todavía de ese, de ese sueño, pero el sueño, en la medida que lo que hace precisamente es proyectarnos hacia un viaje, la virtud, como dijo en su momento el señor Galeano, de los sueños, de las utopías, es precisamente la de hacernos, la de movernos y la de movernos cada cual desde su realidad, desde su historia, desde su contexto social y político. Es imposible eh, hacer propuestas como no podría ser eh, sensato eh, que sean equiparables a lo, a, para España y para Costa Rica, para Colombia, para Chile, para México o para cualquiera de los otros países hermanos. ¿no? Entonces, para cada país en, está en una, podríamos decir, en una etapa de ese sueño o de ese viaje. España puede que en algunos momentos haya dado, avance, o está, ha dado avances, eso es indiscutibles. También a veces se está dando vueltas sobre sí mismo, también a veces... Eh, separa y yo creo yo aprecio por ejemplo en mi país un cierto estancamiento como lo aprecio en otros frente al, al avance eh, importante y fuerte que ha de hacerse por cuanto como tú muy bien has dicho Eduardo desde el principio lo que estamos es enfrentándonos a un desafío enorme y ese desafío requiere de, de, de celeridad requiere de, de, de, de progresar de manera constante y con mucha energía porque lo contrario es dejar a muchos millones de niños y de niñas en todo el mundo en situaciones de segregación, repito, de marginación, de fracaso o de abandono escolar. No, no cabe, no cabe. Es eh, decir, me voy a tomar un, unos añitos de descanso por mucho que hayamos avanzado en el, en el, en el, en el pasado. ¿no? En ese sentido, pues está claro que mi país ha dado algunos avances. Estoy más que seguro, y esta reunión es una muestra de ella, de que Costa Rica está dando pasos en esa dirección, las preguntas son si son lo, lo, los sustantivos, lo fuertes, los contundentes que deberían ser, a veces si están bien orientados o no, y si somos capaces de mantenernos en ese proceso. Por eso también, en, eh, junto con la con la imagen mental del sueño, de, de, de pensar y de, de, de desear una sociedad, una escuela coherente con la sociedad deseada, está la eh, metáfora del viaje, ¿eh? que es otra, otra metáfora que utilizo precisamente para articular algo de los, eh, de los análisis que hago, por cuanto es muy irrelevante a mi modo de ver esa, esa imagen mental, en, en el sentido de que el gran debate, el gran desafío es precisamente ese, ponernos en marcha por iniciar procesos de reforma, de cambio, de transformación educativa. Creo que nadie de los que nos esté escuchando se asombrará si decimos que ni Costa Rica, ni España, ni ningún país del mundo ha tenido, y todavía le queda mucho por tener, un sistema educativo inclusivo. Pues por nuestra manera de, por, por lo que han sido las concepciones, Hacia, por ejemplo, pues hacia la discapacidad. Hasta no hace mucho tiempo hemos considerado que los niños con discapacidades intelectuales, pues es que eran ineducables. Y, hemos, y les hemos llamado así, ineducables. O que era impensable que una persona sorda pudiera participar en, un, en una comunidad educativa, salvo la comunidad restringida de las personas sordas, porque no se nos ocurría que pudieran tener acceso a, a, a, con, a, con la lengua de señas, como hoy nos está facilitando Dayana con su, con su trabajo. En definitiva, ha habido la, la idea de transformar es consustancial a la idea de inclusión y en ese sentido digamos, es como la idea de viajar. Y, y de nuevo me, me venía muy bien, o me, me parecía que encajaba bien, eh, la metáfora del viaje donde, como todo viaje, necesita una meta. Cuando nos ponemos en marcha, necesitamos una meta. Necesitamos decir a dónde vamos, qué es lo que queremos. También necesitamos razones, necesitamos preguntarnos por qué queremos movernos, por qué queremos avanzar. No estamos muy bien donde estamos. Y cuando uno se pone en marcha, pues necesitas, y si queréis luego podemos desgranar, si os parece bien, algunos de esos elementos, eh, necesita, por ejemplo, una buena carta de navegación. Eh, a, puestos a, a, a imaginar eh, una, un viaje simbólico, pues me vino de nuevo a la cabeza eh, un famoso poema de, del poeta griego eh, Cabafis, que es, se llama así, Viaje a Ítaca, eh, que refleja profunda y muy emocionalmente eh, elementos muy sustantivos de, de, este, de este viaje. Las razones, el valor del propio viaje, del propio proceso, eh, los peligros que nos vamos a encontrar y nos vamos a encontrar muchos peligros, las resistencias de un sistema educativo a cambiar con la profundidad que, que debiera y de un largo zeta. Entonces, como veis, a mí me preguntas la hora y yo soy capaz de hablar por de... de, de de desarrollar muchas ideas. Tú me preguntabas por el valor de los sueños y me preguntabas también por cuánto hemos avanzado en España. Me conformo con decir que a veces, con idas y un poco convenidas, estamos avanzando, como seguro, que está avanzando Costa Rica. La pregunta es insisto, que Costa Rica se tiene que hacer a sí misma la pregunta de si estamos nuestra meta está clara. Si estamos poniendo las condiciones necesarias para este viaje, si estamos cuidando las motivaciones y los incentivos para que este viaje sea un viaje, import un viaje importante, si estamos atentos y hemos a, a los peligros, a los legistrones, al colérico poseidón, se dice en ese poema, que van a estar ahí esperándonos, como ya lo, como ya lo están. Y si queréis podríamos desgranar algunas de esas eh, imágenes de los de los viajes para eh, desarrollar más esta idea. Claro, ahí ahí estamos compartiendo justamente, gracias a nuestro compañero Marco Matarrita, el, el poema al cual hace referencia don Gerardo. También Pame, tal vez por ahí nos puede poner el enlace por si alguien quiere. Quiero apreciarlo, nada más voy a hacer, a mencionar algunos saluditos que tenemos por acá, vane Morales, gracias don Gerardo por acompañarnos, buenos días a doña Claudia, Jorge Montero dice saludos a Echeita, tuvimos la oportunidad de compartir en España en el Congreso de Prácticas Innovadoras Inclusivas y acá en Costa Rica con Lady Meléndez, un placer escucharlo por acá y que nos enriquezca con esos conocimientos, gracias Jorge. Saludos a, a, claro, saludos a Janet Gutiérrez también, a Noemí Sandoval, a Sandra Gómez, a Melia Hernández y a Nelita Marín. Bueno, eh, don Gerardo, ay, bueno, invitar a la gente también que quiera hacer sus comentarios y si quieren aprovechar, por supuesto, la valiosísima oportunidad que tenemos acá de contar con don Gerardo, que nos haga sus preguntas por acá en el chat y aprovechemos esta, esta hora. Ahí ya está. Eh, Pamela nos colocó en el chat el, el enlace hacia el, el poema. Y por acá saludos a mi buen colega, locutor, don Adrián Barahona Gracias por acompañarnos, buen amigo. Don Gerardo, ¿qué le parece si entonces comenzamos a desgranar justamente esos aspectos que usted nos estaba haciendo mención? Pues muchas gracias Eduardo. Yo creo que pueden ayudarle a, a, a las personas que nos están escuchando a a luego recordar eh, parte de lo que vamos a compartir hoy aquí porque es muy muy muy, muy común cuando, insisto, cuando uno eh, inicia un viaje o se propone un viaje donde lo primero que está es esa, esa idea, de la, las razones de por qué lo hago. Las razones las ha señalado Eduardo al, al leer esas reflexiones iniciales de que es lo que nos hemos pedido, lo que nos hemos obligado como Estados partes cuando hemos firmado... Eh, la convención de los derechos de las personas con discapacidad, donde hemos establecido al más alto nivel que cabe imaginar el derecho de todos los niños, en este caso de un, y niñas de un colectivo especialmente vulnerable como son las niñas y los niños con discapacidad, su derecho a una educación inclusiva. Lo hemos puesto en los objetivos para el desarrollo sostenible, el objetivo número 4 y en una, una míriada de, de documentos, de reuniones de, y estoy seguro que está en su ley la ley de, de educación de, de, de, de Costa Rica. Luego el horizonte está y, y la razón eh, y las razones para ello también eh, también, eh, también están. Sin duda alguna, no siempre las razones son, son suficientes, pero sin ellas uno nunca sale del puerto, nunca pone, nunca se pone eh, en marcha. ¿no? Perdón, don Gerardo, claro que están las leyes. Si hay un decreto ejecutivo que se llama Establecimiento de la Inclusión y la Accesibilidad en el Sistema Educativo Costarricense. Perfecto. Por lo tanto, digamos, no hay vuelta atrás. No, no, no es algo que Costa Rica no está al margen de la historia, ni de la, ni de la comunidad internacional, ni mucho menos, sino forma parte eh, de manera muy importante de ella. Eh, ¿Qué más cosas necesita uno en un, en un, eh, en un viaje? Eh, Podríamos decir que una de las cosas importantes que necesita en un viaje, en este viaje un poco fantástico que recoge el poema de de, Gaddaf, de Cavafis, eh, por, por los mares griegos eh, de, en busca de una isla lejana, pues es muy importante lo que podríamos llamar una, una, una buena carta de navegación eh, para saber dónde están los, los peligros, dónde están las, la, los lugares, qué zonas tenemos que... Eh, evitar y que es y, y por qué y por qué parte de, del océano es más fácil y transitar. Que ese, siempre va eh, a haber imprevistos en ese viaje. Eh, es. Supuesto. Y esa es otra de las cuestiones que habrá que habrá que tener muy presente: los imprevistos, eh, los, los, las dificultades, las, las resistencias. Eh, a modo de carta de navegación, por ejemplo, un elemento muy importante es eh, tener un lenguaje común. Es decir, bueno, de qué hablamos, entendernos también como cuando hablamos de inclusión, de qué estamos hablando, de qué estamos hablando, de quién estamos hablando y en ese sentido pues es importante entender que estamos hablando en primer lugar, por ejemplo, de todos los niños y todas las niñas. Esta no es una preocupación exclusiva de los niños y las niñas en situación de discapacidad, por mucho que efectivamente son del grupo de los más vulnerables a los procesos de exclusión, pero también como no? Y vamos a preocuparnos por cualquier otro que por razones de dónde vive, que no vive en la ciudad, no vive en San José, que vive en, en una zona más urbana o por su pertenencia a, a uno de los grupos eh, originarios del país o por su orientación afectivo-sexual en un momento determinado entre, eh, entre jóvenes o adolescentes. Cualquier niño tiene derecho a vivir ese, ese, ese horizonte. También es importante saber... De que hablamos de, de cómo lo que buscamos es articular de manera justa las oportunidades de que todos los niños estén juntos, tengan la, la, la oportunidad de sentirse parte de un grupo, de, decir, de, de, de, de participar, de sentirse bien tratado, querido, cuidado, estimado de, por sus compañeros y por sus profesores y profesoras y por supuesto aprender. Que tenga como un sentido de, de pertenencia a por, algo. Por supuesto, ese es un, es un elemento central del proceso de, de, de, de inclusión. Entonces, lo que estamos buscando, nuestro viaje dice, lo que nos tenemos que poner en marcha es hacia ese lugar remoto, difícil todavía, de momento lejano, que llamamos planeta inclusión o la isla inclusión, en la cual, que buscamos? Que todos los niños y las niñas que vengan a la escuela Puedan compartir espacios comunes, lugares, porque es en el encuentro, en el encuentro físico, en el reconocimiento de que somos distintos, de que tú hablas y ella asigna, de que yo voy en, en silla de ruedas y tú no, de que yo tengo unos referentes culturales y tú otros, que yo rezo a un dios y tú rezas a otro, llegado el caso. En, si no nos encontramos nunca ¿eh? en, en un lugar común, que es, por otra parte, el crisol de la ciudadanía, es decir, si no nos encontramos en la escuela, mal empezamos este viaje. Es decir, estaríamos no haciendo un viaje conjunto y nos estaríamos yendo cada uno en su barquita, ¿eh? los blancos con los blancos, los, los, los, los pobres con los pobres, los ricos con los ricos. Pero no queremos simplemente ir en el mismo barco pegándonos y apretándonos y empujándonos y odiándonos. Queremos construir ese sentido de pertenencia que tocabas decir, Eduardo. Queremos que, que niños, jóvenes, adolescentes... Se sientan cuidados unos de los otros. Y eso lo tenemos que construir. Esos son parte de los desafíos. Tenemos y, que aprender a convivir. Y, y una sí. cosa interesante, don Gerardo, sí hablaba usted ahora de... de, de, de, de bueno, de esa transformación educativa que, que, que, que requerimos y hablaba usted de lo, de lo que son eh, legislación, políticas públicas que son evidentemente son estrictamente necesarias... Pero para que esa transformación se logre y que ese viaje en ese barco se ve sin esos, sin esos golpes, sin esos pleitos que usted menciona, necesitamos llegar hasta las bases. Las bases son las familias. Pues ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo lo logramos, don Gerardo? Pues, en primer lugar, pensando lo que tú acabas de decir, Eduardo, que en ese viaje, no, ese, el viaje de un centro educativo... Que tiene que enfrentarse a esos desafíos, el viaje de una comunidad educativa, que tiene que enfrentarse a esa complejidad, porque eso no es fácil. Para mí es fácil decirlo. Por supuesto que yo soy muy consciente de que es fácil, digamos, visualizarlo, pero es complejo, difícil, costoso, eh, sabiendo por otra parte de dónde venimos y nuestras tradiciones y, y lo que pesa en nosotros viejas concepciones, viejas prácticas, viejas mentalidades, eso es difícil conseguirlo. No hay comunidad que, que pueda enfrentar a ese desafío, si no es incorporando a las familias de manera decisiva como aliados en ese proceso y no como enemigos o como simplemente clientes de, un, de algo que van, como igual que fueran a comprar al supermercado, van a la escuela a comprar un tipo de educación. Hay que implicar a las familias y, y esa es una gran, de las grandes condiciones o una de las grandes tareas eh, por medio Haciendo partícipes a las familias en primer lugar de, de ese sueño, de esa meta, eh, haciéndoles sentir la empatía de, de que, que, suerte, que tú has tenido tal vez la suerte de que tu hijo o de tu hija pueda no tener especiales dificultades y si no lo hubieras tenido, ¿no te gustaría que como madre y como padre esa escuela te acogiera, te, te, te ayudara, te acompañara y que te hiciera sentir a gusto? Y formando parte de una comunidad y no simplemente como una molestia dentro de su, de su escuela. Por supuesto que por lo tanto las familias son un componente crítico en ese proceso como lo son evidentemente los docentes que tendrán que pararse y pensar y poner en relación lo que hacen, sus prácticas habituales, tradicionales, las que son prácticas heredadas de un sistema que no era inclusivo y empezar a pensar. Que hay que cambiarlo, porque sin cambios y sin transformaciones no puede, no, no, no va a haber progreso. Y desde ahí donde podríamos poner eh, la metáfora de la importancia de, eh, de, las, de, de, de, unas, de las guías, y voy a hablar en particular de la guía para el desarrollo de la educación inclusiva, y tengo aquí un perrillo que quiere participar se ha enterado de que estoy en Costa Rica y quiere venir a Costa Rica claro, este este es un cafecito sumamente inclusivo el, no se es, es, esto es lo de el, el, el, lo, estar en directo bien, saludamos, aprovechamos aquí para saludar a, a Dar Ortez, también a Eduardo Jiménez a Nancy Valverde que por aquí aprovechamos para, para ver este comentario de Nancy que dice Costa Rica y su sistema educativo público tiene todavía mucho que mejorar aunque ya existen leyes en pro de la inclusión, en la práctica educativa existe un desfase entre, me imagino que es entre lo que dice la legislación y lo que se aplica en el aula. Pues sí, todavía hay mucho de eso, Nancy. Eh, en el CENAREC, pues hemos sido testigos de eso eh, en muchas circunstancias, pero también gracias a Dios en muchas otras también hemos visto que... Eh, hay gente que, que tal vez incluso sin conocimiento teórico en la práctica lleva la inclusión hasta otro nivel. No se preocupe, don Gerardo. Ah, disculpadme. No se preocupe. No, no, no lo hubiera presentado incluso si usted quería. Pues sí. <risa> Luego lo hago. Bien. Os estaba hablando precisamente de la importancia, siguiendo con esas metáforas que estamos compartiendo, pues la importancia... De, a modo de cartas de navegación que pueden tener documentos e instrumentos como la guía para la educación inclusiva de los profesores Velasco y Tony, y Tony Wood, que es, diríamos, una guía exhaustiva, es un es una, es una documento que permite hacer una revisión profunda de todas esas prácticas, diríamos, iba a decir viejas prácticas, que tendremos que poner en cuestión, puede que algunas nos sigan sirviendo, pero otras tendremos que ponernos en cuestión desde el momento en el que, repito, los sistemas de los que venimos no han sido inclusivos. Lo que no podemos pretender es como si quisiéramos, oiga, vámonos a ese viaje o vámonos a Marte y queremos irnos a Marte como estamos pretendiendo ir la sociedad a explorar nada menos que, que, que el planeta rojo ¿no? y nos vamos a ir, no sé, a veces con los mismos sistemas con los que fuimos a la luna o, y, y a veces peor, con un viejo coche de, de, de los años 60. Dices, oiga, ¿pero cómo usted quiere ir con un coche de los años 60 a Marte? Es que no, ¿a quién le cabe esa, esa, esa, esa idea? Luego, ¿vale? Alguien puede decirme, es el coche que tengo. De acuerdo, pues lo que tendremos que empezar a pensar es cómo... Poquito a poco, que esa es otra de las metáforas también de cualquier viaje, los viajes no se hacen chascando los dedos, no se hacen de la noche a la mañana, poquito a poco, sin prisas pero sin pausas, voy transformando esas viejas prácticas en prácticas más inclusivas. Para eso necesito, me vendrá fenomenal, una guía que me ayude a revisar las, los elementos, las dimensiones, los aspectos críticos de, de esas eh, centros escolares que tienen que transformarse para poder, para que nuestro barco navegue, porque si no, nuestro barco, en cuanto salga de, del puerto, va a tardar cinco minutos en, en hacer agua, por cuanto se va a enfrentar a situaciones muy difíciles en términos de dar respuesta a eso que hemos dicho, respuestas justas, para que todos los niños tengan oportunidades de estar juntos, aprender y participar, y si lo hace con los viejos medios de la, de la escuela, de hace 60, 40, incluso 20 años, pues yo es evidente que, que van a aparecer las resistencias, van a aparecer los cíclopes, va a aparecer el Posidón, que dirá esto, y aquí viene la otra cara del, auto, del, del, del sueño, y dirá, esto es una utopía, esto es imposible, esto no se puede hacer, esto, bueno, ha sido una, eso, un sueño de verano, un sueño de, de, de, de, de verano detrás de ello, pues lo que está es más bien las resistencias de un sistema y de unos centros escolares y de unos docentes que que uno lo puede entender pero no justificar que se resisten a cambiar. No solo a veces no es que se resistan por mala voluntad, también ahí otra clave fundamental. Antes me has preguntado por el papel de las familias, otra clave fundamental es bueno ayúdeme, acompáñeme. Deme estrategias, de formación, de asesoramiento, de acompañamiento, que su país no me deje solo, no me tire solo al agua y me diga, póngase en marcha, póngase usted a nadar camino camino de, la, de, de esa isla. Oiga, deme recursos, por supuesto, deme medios, deme formación, deme asesoramiento, acompañamiento, para que para que ese viaje no sea un naufragio, un naufragio nada más nada más empezar. Don ¿no? Gerardo. Este, es muy importante en, en la guía en que un centro educativo no puede cambiar todo de la noche a la mañana, porque es, es un reto muy grande. Entonces sí. hay que ir como eligiendo cuáles son esas prácticas menos inclusivas y más eh, impactantes en la población para ir cambiando esas prácticas y que se vaya quedando la cultura, ¿verdad?, porque, de obviamente, igual cuando uno se propone cualquier cosa en la vida, ¿no? uno no puede tener todos los objetivos de una vez, porque si no es demasiado pesada la tarea, ¿verdad? Y un comercialcito, tenemos este folletito nosotros, que se llama Camino a la Inclusión, que viene un resumen de, precisamente, de la guía, ¿verdad?, de todas las fases, porque para que la gente lo busque en el... el en el... Sitio web de nosotros, no, no se ve muy bien ahí, bueno, para que lo consulten, ¿verdad? Claro que sí, eh, y, está, y es un trabajo ese muy necesario, porque yo creo que todos los, seguramente los que hoy nos están escuchando, habrán hecho un viaje más o menos largo y, y en algún momento han buscado una guía para ese viaje. Y. Cuando uno ha ido a un viaje a otro país extranjero, cuando yo he ido a Costa Rica o un Nico eh, costarricense se viene para, para, para Europa, pues, pues busca una guía. Si busca una guía de España, pues se va a encontrar con un libro enorme. Eh, porque hay muchas cosas que ver, muchos lugares que visitar, muchos, muchos monumentos, hay historia, es infinito. Yo no conozco a ningún, a ningún eh, viajante, a ningún turista que... Abra la guía por la página 1 y, y, y, y, y, y quiera terminársela antes de emprender el viaje. Cuando uno tiene la guía como una ayuda, va a momentos en particular, va a algunos aspectos que le preocupan y no, y, no, y no a otros. Es muy importante entender que esa guía es eso, es una guía como tal. Es como una especie de cartografía precisamente del territorio, pero no quiere decir que es un manual para... De usted este paso y luego el otro y vaya por aquí vaya y revíselo todo, porque efectivamente, como muy bien dices, Carla, eso es eh, eh, imposible, es nuante y al contrario, es contraproducente. Entonces, es muy importante transmitir el sentido de, esa, de ese instrumento, de esa carta de navegación. Usted como comunidad cada, y cada comunidad educativa tiene su historia, viene de un lugar y, y tendrá que hacer su propio recorrido. No podemos pensar que todas las escuelas de Costa Rica, eh, de, de, de, de, de un lado y de otro, del interior y de, la, y, de la, y de la costa, vayan, por mucho que sea un país pequeñito, que vayan a la misma velocidad, al mismo ritmo, al mismo momento. Entonces, cada uno tiene que hacer, muy honestamente, una cierta supervisión, evaluación, toma de conciencia de dónde está su realidad... Qué aspectos de sus valores compartidos están un poco más son menos inclusivos de los que deberían. Qué elementos de sus prácticas eh, o de sus políticas como centro escolar, por ejemplo, me ha preguntado Eduardo. ¿Cómo tratamos a las familias en esta escuela? En España hay un refrán que dice familias y trastos viejos, pocos y lejos. ¿Ese es, ese es el, esa es nuestra cultura respecto a la, a la familia que las queremos a poder ser lejos, que no molesten, eh, que se metan lo menos posibles en la, en la escuela. Bueno, con esa cultura, con esos valores más o menos compartidos, pues, cuando digo una cultura escolar, pues quiere decir que igual lo que domina la escuela, o una escuela en particular, es esa visión. Y cuando domina esa visión, pues no parece que ese sea un buen chaleco para meterse a un viaje tan, tan difícil. ¿no? Y quien dice la relación con las familias, pues, pues dice... Otras muchas. ¿Cómo damos la bienvenida? ¿A quién abrimos o cerramos las puertas de nuestra escuela? No es que esta escuela son... Aquí no damos la, la bienvenida a los niños con discapacidad intelectual porque no estamos preparados. No, no. Entonces no nos perdona. Entonces uno busca una, una serie de, de, de razones, más bien excusas, para decir, no, no, no, nosotros aquí no podemos... Tal. Hay otras escuelas que tienen... Como dijo con mucho criterio, hace, utilizando esta metáfora, el profesor Carlos Escrías, tienen puertas giratorias. Entran a los niños a la educación infantil con, con tres, entre tres, cuatro, cinco añitos, les dejan estar en unos años de la educación primaria y en cuanto terminan la educación primaria, si es que llegan, les vuelven a expulsar de, del sistema porque, hombre,. No pesar a usted también que estos niños tienen derecho a una educación secundaria, ¿no? o, o, o enseñanzas medias. No recuerdo muy bien cómo llamáis vosotros a, a, al nivel de, de la enseñanza, digamos, eso, secundaria en, en, en Costa Rica. En definitiva, un país tiene que, que revisar, un, un centro tiene que revisar eh, sus políticas, sus culturas, sus políticas y sus prácticas. Bienvenidas las guías físicas, las guías de acompañamiento como puede hacer el Cenarec, las vías de, de, de, de apoyo, de ayuda. Construyamos equipos que nos ayuden precisamente a esa tarea para que podamos ponernos en marcha en, y, y mantenernos en ese en ese en ese viaje. Bien, don Gerardo, eh, dos cositas. Ya colocamos ahí el enlace para que se descargue la guía. Y también vamos a colocar el enlace para la descarga del folletito que mencionaba Carla, Camino a la Inclusión, donde viene, viene resumido eh, los pasos que se mencionan en la guía. Esto que usted mencionaba ahora de, de los eh, estudiantes desde muy pequeñitos, me llama la atención un comentario que nos deja por acá Diana Sandstad, que dice que ella estaba buscando un kinder para la hija, que es una chica con la condición de síndrome de Down y que fue a una escuela a un centro educativo donde le dicen que sí es inclusiva pero que no le pueden recibir a la niña porque en ese nivel ya tienen a otra a otra persona a otro estudiante con discapacidad entonces ella dice al final es una escuela inclusiva siempre y cuando sea un solo niño el que necesite el apoyo extra eh, ahí es donde nosotros mismos nos damos eh, nos damos palo nosotros vemos con nuestras acciones. ¿Cómo cambiamos ese tipo de, de situaciones? Pese a que, por ejemplo, en Costa Rica la ley, la legislación es muy clara. No se le puede negar la matrícula a un estudiante, menos por una situación como esta. Pero, pero probablemente se trate de una institución privada. Eso, eso es lo que yo me imagino. ¿Cómo cambiamos ese, ese chip, esa mentalidad, ese miedo? Tal vez, porque yo pienso que es un miedo, entre comillas, a lo desconocido. Don Gerardo, usted en el libro se refiere a las contradicciones, dilemas, ¿verdad? Paradojas. Y esa es una de estas. Esa es una, sin duda. Efectivamente, efectivamente. Esa es una de las paradojas de, de una realidad en la cual hemos declarado eh, con toda la solemnidad el compromiso con esa meta y por lo tanto con la educación de todos los niños, incluido, por lo tanto, digamos, sin restricciones, a los papás no les puedes decir, no, es que aquí la inclusión la hacemos a, a, al primero que llegue. Oiga, ¿cómo que al primero que llegue? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué política cabe? ¿Cómo puede ser eso una política educativa? Eh, si es un compromiso es para todos y, por lo tanto, si tenemos una política educativa y una realidad que está permitiendo esa situación, pues ahí ya acabamos de ver un concepto, por otra parte, que también es emblemático dentro de este viaje, dentro de ese lenguaje común que tenemos que construir. Ahí tenemos una barrera de, del tamaño de un arrecife de coral inmenso eh, que nos está impidiendo continuar. Esa, esa es una política inaceptable desde mi punto, desde mi punto de, de, eh, de vista y no hay, no encaja, no, no es compatible eh, entre lo que decimos y, y esa, y esa eh, realidad que por otra parte es tan absolutamente dolorosa y que recae de nuevo sobre los padres, sobre las madres eh, que se ven eh, rechazados y que se ven eh, como locos buscando esa respuesta educativa y que continuamente les pasa eso, que se les cierran las puertas de la escuela, a veces con argumentos supuestamente importantes pero en el fondo éticamente muy reprobables. Bien, por aquí nos dice también vamos a ver si me perdió el comentario dice los padres, dice Fanny Moya quien asumo que será docente los padres son excelentes cuando los tomamos en cuenta claro siempre habrá excepciones por supuesto pero lo que usted mencionaba la comunidad educativa no se es no se puede ser comunidad educativa sin un elemento como sin el otro eh, necesitamos esa esa simbiosis entre entre todos los elementos para que para que podamos tener esa esa ese ese viaje que ese barquito vaya vaya con sus buenas velas que vaya a una buena velocidad que todos los tripulantes tengan su, su carta de navegación no Gerardo así es así es completamente Lo, yo quiero resaltar que ninguno de estos eh, cambios es eh, va a acontecer por casualidad, no va a venir del cielo, no va a venir como un chaparrón que nos va a caer y nos va a cambiar. Es un proceso de construcción. Construir una relación fuerte, una, una, una alianza fuerte con las familias, es un trabajo. Es un trabajo que hay que tomarse en serio. Es decir, ahí, por ejemplo, o sin el ejemplo, ahí entonces por, eh, un papel crítico lo tienen los equipos directivos de los centros. Quienes tienen que construir elementos, momentos, oportunidades para que escuchar a las familias, que las familias se sientan reconocidas en la escuela, que tengan cosas que decir, no solamente que aportar o dinero plata, o plata o, o, o venir solo el día que se hace la fiesta nacional o, o, o, o las fiestas de Navidades. Es un proceso de construcción, de nuevo, como en tantas otras cosas. Aquí está, por otra parte, la buena noticia es que hoy sabemos cómo hacerlo. Ahí sí que tenemos experiencias por todo el mundo y ahora a golpe de clic, es decir, hasta hace 20 años o 15, pues era muy difícil y para el cenaré conseguir la guía eh, que acabamos de poner ahora mismo en un, en un, eh, en un enlace, pues hubiera sido un, un logro porque habría tenido que ir a España y ver cómo la conseguía y habría sido costosa y mira ya, ahora la tenemos en un clic. Lo mismo que tenemos la guía, tenemos multitud de experiencias, de recursos, además planetarios. En el peor de los casos lo que necesitamos es manejar algunos idiomas, pero si uno maneja español y maneja un poquito de inglés, es que el acceso que hoy tenemos eh, a, a, a los recursos para que nos ayuden, por ejemplo, a cómo construir comunidad educativa, es inmenso. Por lo tanto... No es que va a venir por sobrevenido, por añadidura, sino que hay que construirlo. Pero, por supuesto, esa es una de las tareas importantes en este, en este viaje. Si no construimos esa, realidad, esa relación, de nuevo el viaje será errático. Y, y otra cosa importante, don Gerardo, me parece, es también tener conciencia, plena conciencia de que esto, y es una cosa en la que Carilita hace mucho énfasis siempre durante los programas y las charlas que, que impartimos, es que aquí estamos hablando de un tema de derechos de que la inclusión no es un favor que se le está haciendo al niño o a la niña en condición de, en situación de discapacidad es un asunto de derechos humanos y, y de lo que usted mencionaba, en la inclusión no, no hablamos únicamente de discapacidad, sino de muchísimas otras condiciones, de migrantes de etnia, de eh, afectividades, económicas. exactamente, condiciones económicas. Usted hablaba también ahora de las, eh, de las comunidades donde viven indígenas, los pueblos originarios, que en Costa Rica todavía existe mucha mucha enajenación a esas, a esas comunidades. Eh, si queremos llamarnos una sociedad inclusiva, tenemos que caer en definitiva en que esto es un tema de que la equidad... Es un asunto de derechos. Por supuestísimo. Ese es un enfoque fundamental, Eduardo. Ese es un eh, Hay un colega que habla de, de las palancas que necesitamos para, para el cambio. ¿no? Eh, que yo lo ligo a su vez con esa es, eh, ley de Arquímedes que dice algo así como dame un, una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿no? Pues eh, yo creo que eh, entre... Entender que estamos hablando de un asunto de derechos humanos es fundamental para, para, para hacer esa palanca y para hacer esa, esa, esa fuerza. Y tomarse muy en serio lo que queremos decir cuando hablamos de derechos humanos. Viéndolo así, en positivo, viéndolo en, en negativo. Porque si no respetamos algo que nos hemos dado nosotros mismos, nos hemos obligado a señalarlo y a, a considerarlo como un derecho. Si no lo hacemos, qué estamos abriendo la puerta a que otros derechos humanos no se puedan cumplir. Entonces, ¿qué vamos a dejar? ¿Que cada uno decida qué derechos cumple y qué no cumple? Podríamos no haberlo dicho. La comunidad internacional a nadie no se le puso, eh, se le encerró y se le obligó y se le forzó y se le violentó para que firmara esa, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Libre y voluntariamente la comunidad internacional dijo los estados partes aquí firmantes de esta convención nos comprometemos a darle a esta ambición, a esta meta, a este sueño, el carácter de un derecho humano y como tal derecho humano, por lo tanto, entre otras cosas, por, tiene su cara jurídica y tiene su defensa jurídica. Es muy serio lo que estamos hablando y por lo tanto, esa es una palanca muy, muy importante. Lamentablemente, dentro de, de, de esta reflexión que estamos haciendo, para muchas personas, hablar de derecho, primero hablar de derechos humanos pues significa, bueno, pues como una cosa genérica, ambigua, eh, etérea, que lo identifican como deseo. Bueno, sí, yo tengo derecho a tener eh, barba. Bueno, pues vale, sí, puedes tener barba o no tener barba o, o llevar el pelo blanco o negro como, como principios, como gustos. Eh, claro, cuando uno interpreta eh, los derechos civiles reconocidos de esa, de esa manera pues estamos mal y si esa es la aplicación que se hace al derecho a una educación inclusiva pues estamos muy mal y estamos además perdiendo la, la, una razón y una fortaleza y una palanca para un cambio muy importante que es tomar conciencia plena conciencia de que lo que Costa Rica, España y otros países han firmado no es como se hizo allá cuando inicio mi libro en el año 1994, la Declaración de Salamanca, entonces sí, la, de, la, la inclusión era un principio, un principio, un deseo. Aquello no fue una convención, aquello fue una reunión internacional de representantes de los países, de, de los ministerios, expertos, comunidad civil, pero era una reunión, digamos, de trabajo y se propone un principio, como tantas veces ha ocurrido en la comunidad internacional. Pero de aquello hemos pasado a decir no, ya no estamos hablando de principios, nos damos un paso más. Esto es un derecho humano. Y si nos tomamos en serio los derechos humanos, pues hay que tomarse en serio el derecho a una educación inclusiva. Claro, don Don Gerardo, por acá en Aguilar le hace la consulta ¿Cómo podemos fortalecer esa relación con los padres o encargados de personas adultas con discapacidad? para trabajar en conjunto por la promoción de la autonomía y la inclusión misma de esta población? Pues yo diría algo de, de momento que puede parecer muy simple, pero no creo que lo sea, es empezar por sentarte con ellos, por, por, por, por tener la, la, la franqueza de, de invitarlos a un cafecito eh, inclusivo y empezar a hablar y a compartir lo que seguramente es, la, si es honesta la preocupación de esa persona de, de, de querer implicar o de ese docente que ir a las familias, de, de empezar a hablar, de dialogar, porque mi experiencia me dice, a través de haber hablado y escuchado a muchos padres y a muchas madres, les confesaré que esta mañana, antes de esta reunión, ahora española, hemos estado unos colegas durante más de dos horas escuchando a una madre que vivía una situación de exclusión con su hija eh, durísima, mi experiencia me dice que los padres lo que quieren es colaborar, lo que quieren es implicarse, lo que están dispuestos es a, a sentirse parte de esa comunidad y parte de ese problema. No nos van a pedir milagros, no nos van a pedir eh, eh, cosas imposibles, lo que quieren es sentirse escuchado, sentirse respetados también en su realidad, acompañados ante esa dificultad añadida que tienen y, y dispuestos a, a avanzar, a ponerse en marcha, a dar pequeños pasos. No, no, no salir pensando que van a, a conquistar el, el planeta Marte en dos zancadas, ni, ni nada por el estilo. Escuchar, hablar, dialogar, buscar elementos común, generar confianza, Estar todos a una en este barco, no en este barco, no podemos estar cada uno decidiendo hacia dónde vamos e invertir el tiempo que sea necesario para eh, ir ganando esa confianza e ir acordando las metas y los pasos que vamos a ir dando. Mi experiencia me dice que aparentemente es así de sencillo. Luego, es verdad que tiene la complejidad, como no va a ser, pues de, de la interacción con personas que pueden tener actitudes a veces no fáciles de convencer, etcétera Pero en su conjunto, al menos mi experiencia es que los padres quieren eh, que se les escuche, que se les dé oportunidades de participar en la educación de sus hijos o de sus seres queridos, sean personas jóvenes o adultas, y de implicarse por su bienestar, su calidad de vida. Y cuando se les da esa oportunidad son la mejor alianza que uno puede echarse a, la, a al hombre. Claro, por aquí Ardo, nace. No sí. sé si hay demasiadas hay demasiadas preguntitas, porque a mí me encantaría que don Gerardo, no, por el tiempo que nos va ganando, nos hablara un poquito de la voz del alumnado, digamos, porque hemos hablado de la familia, ¿eh? pero eso es muy importante, sobre todo en, el, en estudiantes de secundaria, ¿verdad?, que es donde más vemos... Es eh, una brecha más grande, ¿verdad? Ya le entramos un poco mejor a la, a la primaria, pero la secundaria siempre nos sigue quedando un poquito más. Pero, no, pero si hay más preguntas del público, obviamente no hey, no importa, hagamos las preguntas. No, no, me parece excelente ese, ese tema, sí, claro. En parte es responsabilidad mía, porque ya como veis, a mí preguntáis una cosa y yo soy capaz de estar ahí una hora hablando de, de esto, perdonad. Eh, Por dicha. Algo, algo parecido a lo que acabamos de decir de las familias. Yo creo que los estudiantes, en primer lugar, que también tienen derecho, el derecho de los estudiantes a ser, a ser escuchados en las cuestiones que les conciernen, está reconocido en la Convención de los Derechos del Niño. O si a alguien se le escapa, para las Naciones Unidas, un niño son las personas de 0 a 18 años. Por lo tanto, se incluye a los adolescentes de la de la secundaria. El derecho a ser escuchado, ha tenido en consideración, es un derecho anterior, si me apuras, al reconocimiento... No, si me apuras, no. Eh, históricamente es un derecho anterior al reconocimiento del derecho en la educación inclusiva. Los estudiantes, como las familias, pueden aportarnos muchos, nos pueden decir, en primer lugar, son informantes claves para decirnos qué les hace sentir bien, qué les ayuda a aprender y qué les, ha y qué les al contrario, qué actitudes, qué prácticas docentes pueden actuarse, estar actuando como barreras en ese, en ese proceso. Confiar en nuestros estudiantes eh, para conocerlos también, para poder precisamente ajustar, adaptar, personalizar de manera más precisa la acción educativa, porque uno de los grandes desafíos de la inclusión es precisamente el desafío de romper lo que podríamos llamar el esquema de talla única. Ahora tenemos en nuestra escuela un esquema de talla única, que significa que fundamentalmente los alumnos mayoritariamente hacen lo mismo, el mismo tratan de aprender el mismo contenido, al mismo ritmo, con el mismo material, en las mismas condiciones, con las mismas pruebas de evaluación cuando llega el momento, etcétera, etc. Esa visión, que en algún momento, no sé si alguien pensó que era razonable, lo pensó porque la, hemos, la que estamos viviendo, esa visión es incompatible 100% con la idea de una escuela inclusiva. Necesitamos, si tenemos un conjunto de alumnos diversos y ahora con, amb, habiendo ampliado esa diversidad a los que han estado durante mucho tiempo incluso fuera de la escuela, niños y niñas en situaciones de discapacidad, etcétera, no nos queda otra que diversificar, diferenciar, eh, variar, enriquecer las opciones para que podamos ajustarnos. Si no, estaremos queriéndole poner la misma camiseta al flaquito, al gordito, al alto, al bajo y quitando a unos pocos, a la mayoría les quedará ridículo. Entonces, esa visión es fundamental. Para, que los, para escuchar y para saber por dónde debe ir esa personalización, en qué aspectos son, los alumnos eh, valoran, qué cuestiones les facilita el aprendizaje, hay que desarrollar estrategias de escucha honesta. Eh, sincera hacia hacia lo, hacia ellos y, y la investigación y, también dice que es una herramienta otra de esas palancas importantes para el acá. Y ahí hablamos entonces de esa diferenciación tan importante de igualdad y equidad. Por supuesto, por supuesto porque eh, son muy acertados tus, tus, tus análisis Eduardo en el sentido de que la equidad no es tratar a todo el mundo igual. Eso es, eso es lo más injusto y lo más inequitativo que, que, que quepa imaginar. En algún momento pens, hemos pensado que parecía que lo justo era eso, la, la camiseta única, ¿no? la talla única, darles a todos lo mismo para que na, para que nadie pueda pensar que, que estamos haciendo un trato diferencial. Pero eso es un, eso es un error conceptual. La equidad nos habla del trato diferente al que a los que, para, a los que son distintos, diferentes, para poder precisamente compensar, equiparar situaciones de partida que son radicalmente injustas y radicalmente diferentes. Por lo tanto, qué? una escuela inclusiva es una escuela que trata diferentes a los que son iguales en una cosa, son iguales en dignidad y en derechos. son iguales en tu derecho a tener oportunidades equiparables para aprender y sentirse bien. Que ese trato diferente no es lo mismo que, que, que la discriminación, por si alguien ahí está, ah, está pensando en eso. Y, y, don, y don Gerardo, un, ya como para ir terminando, acá en Costa Rica, y me imagino que en otras latitudes también, todavía en algunos sectores hablamos de, eh, por ejemplo, de estudiantes especiales y de estudiantes normales, de escuelas especiales y de escuelas regulares, y con eso lo único que estamos haciendo es justamente trazando esa, esa diferenciación que no queremos, que es como esa diferenciación negativa. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo erradicamos eso? Pues el primer paso es tomar conciencia de que esa, esa eh, visión que tenemos, esas, eh, digamos dicotom esa visión que podríamos decir dicotómica de la, de la diversidad humana, chicos normales, chicos especiales, no es sino una construcción, es una construcción histórica. En su momento, alguien pensó y se pensó, y conocemos bien la historia de ese pensamiento, que esa diferenciación iba a ser positiva para poder darles oportunidades esto, equiparables a todos los alumnos. Lo que la historia nos demuestra es que esa visión de dicotomizar, que entonces pasa por evaluar, por diferenciar, por diagnosticar y por clasificar a unos como especiales y por tanto los demás como, como normales, de esos polvos, como se dice en España, tenemos los lodos que ahora tenemos, digamos, y, y en ese sentido lo primero que hay que tomar conciencia es que eso no, no es algo natural, es que alguien podría pensar, es que tú no lo ves, mira tú, levanta la cabeza, es que tú no ves que hay niños normales, y niños especiales, es que, yo, es que Carla es, es, es normal y Dayana es especial porque se comunica por, la, por las manos, yo lo que veo son dos mujeres, una se comunica oralmente y otra se comunica con, con los signos, con, con, su, con sus manos. Pero ¿por qué le tengo que decir que Carla es normal y Dayana especial? Eso es una, eso es una, eso es una eh, eh, construcción eh, en términos de, de Foucault, de, de lo que significa la construcción de, de, una, de una realidad social que, no nos, que, que, que por lo tanto se puede deconstruir y podemos tomar con, paso, lo, el primer paso es tomar conciencia de ello y podemos construir una escuela una sociedad donde Dayana es Dayana y Carla es Carla Dayana va por a, se comunica y otro va en silla de ruedas y otro lleva pelos y el otro no lo lleva y el uno cree en un Dios y el otro cree siempre que nos encontremos en un marco común de respeto a los derechos humanos yo lo que tú creas o lo que pienses o, o, o cómo te vistas a mí me, me podrá gustar en lo privado más, menos, o pero eso es un asunto privado, si como personas humanas nos reconocemos y nos respetamos en nuestros derechos, que para eso nos los hemos dado, para respetarnos en lo que debe ser común pues, pues ya está el primer paso en ese sentido es tomar conciencia de que esa distinción propia de esta distinción que luego tenemos entre educación normal y educación especial, es una construcción histórica que tenemos que cuestionarnos y de nuevo pensar si esa, esa, por ese camino, por esa ruta, si hemos salido de puerto pensando que podemos llegar al, al planeta inclusión o a la, a la isla de Ítaca de la inclusión manteniendo esta diferenciación entre escuelas normales y escuelas especiales, niños normales y niños especiales, me temo que eh, algunos después de algunos años se darán cuenta que estaban justo donde habían salido. porque esa, ese análisis ya se hizo 25 años atrás. Ya se hizo en Salamanca. Ese sí que se hizo en Salamanca. Lo que pasa es que hay algunos que parece que se empeñan, les gusta dar vueltas sobre sí. Sobre Estamos sí metidos en la, en la puerta giratoria, don Gerardo. Exactamente, exactamente. <risa> Bien, es por Salamanca. aquí yo quisiera, quisiera despedirnos con un comentario muy lindo que nos deja David Villa, Coterráneo Suyo. Dice, bellísimo país Costa Rica, he tenido la suerte de poder visitar vuestro hermoso país un par de veces. Espero que mis hijos puedan tener la suerte de pisar esa tierra. Y, y sí, bueno, estos son, las, estos son los encuentros que nos permite la, la maravilla de la tecnología hoy en día y, y pues bueno, don Gerardo, nosotros estamos maravillados, quisiéramos continuar todo el día conversando con usted. Allá sabemos que ya, bueno, ya está anocheciendo y Ay. Correcto, sí. Está como, estamos son con las, ocho horas, ¿verdad? Ocho horas. Ahora aquí son las siete de la tarde ya. Perfecto, Pero como ¿no? estamos como estamos ya en horario de, digamos, de verano o próximo al verano, pues todavía la tarde es alarga, así que todavía hay, hay, hay luz de tarde y se está, es una tarde bonita. Perfecto, excelente que está aprovechando. No, Gerardo, nosotros no podemos estar más agradecidos con usted por, por esta oportunidad. Desde el primer día que, que hicimos el contacto, que Carlitos se animó, y en el momento que usted respondió, ¿usted no tiene idea eh, los brincos que pegábamos en, en la oficina por, por, por su respuesta positiva a la invitación? Un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Ha sido súper agradable, súper agradable. Es tan, ver, es tan lindo saber que otros están en las mismas luchas en otros lados, ¿verdad? Es, es, le da a uno mucha esperanza a eso. Por supuesto que sí. Así que muchas gracias por vuestro cafetito. Me ha sabido muy rico este cafetito costarricense que, como ha dicho esa persona que ha intervenido, yo lo contrario también es cierto. Espero poder algún día, que no sea muy lejano, volver a su hermoso país y tomarme ahí con, con todos ustedes un cafetito eh, disfrutando de esa maravilla del de lugar. Aquí le estaremos esperando? con los brazos abiertos, un, un abrazo fraternal hasta su bello país, don Gerardo. Muchas gracias, muchas gracias a Dayana también, un abrazo para todos y que, como dicen nuestros amigos mexicanos, que os vaya bonito y que no perdamos el rumbo de nuestro sueño eh, compartido y que sepamos encontrar eh, la manera de, de virla de no caer en, los, en, las, en las dificultades en los, eh, en manos de, de post, del colérico posido así es, de, vamos a colocar por, a, por aquí en el chat el enlace por si usted desea adquirir el libro de Don Gerardo educación inclusiva, el sueño de una noche de verano, si usted puede adquirirlo no pierda la, la oportunidad de hacerlo Dayana Zúñiga en la interpretación del ESCO Don Marco Matarrita en el apoyo audiovisual, Pamela Villalobos en las redes sociales y sus servidores, Carla Castillo y Eduardo Valenzuela, nos despedimos a nombre del Ministerio de Educación Pública y del Senarec Nos vemos el próximo jueves, si el señor lo permite. Si Dios lo quiere, tendremos otro cafecito inclusivo, esperándole cargadito, calentito, con muchísimos eh, temas y muchísima información. Que Dios le bendiga, que pase un excelente día. Igualmente, hasta, gracias. Hasta Buenas la días. próxima. Chao.